Buenos días, amigos de mis niños ¿Ya están todos acudidos? Bueno, les tengo las preguntas de ¿Quién de ustedes está en la misa? Ok. ¿Quiénes están en el coro de misa? Ok, hay que hablar la el ¿Quiénes vienen a misa todos los domingos? Muy bien. Al final de nuestra presentación reflexionaremos sobre nuestro caminar cristiano y la importancia de nuestra vida Así que, mucha atención y comenzamos. En una casita de de una gran ciudad vivía una pareja de ancianos de piedra lugar, de ojos vivaces y de sonrisa fácil. Estaban sentados en su mecedora y recordamos sus tiempos pasados, como buenos abuelos. Se contaban en uno a uno las cosas que habían hecho durante todos los años que fueron las Recuerdas cuando empezamos unos niños años tan jóvenes y que ellos tenían recuerdos. ¿Te y me acuerdo el primer día, el día que las piernas le seguro que si los niños se quedaban callados, les escuchaban. Y así, si quiero recordar tantas aventuras, alegrías, problemas y hasta la a los sacerdotes, a tantos y tantos papás y niños. ¿Te acuerdas de Arne y Rafael hasta se peleaban para ver quién estaba más chinguelo? Y pensar que ahora tú y yo estamos igual. Y, ¿Qué? ¿Y te acuerdas de José, cómo sufrió la gente de perseverancia, ¿Y ya que También eh, de María, que siempre estaba bien preocupada porque pensaba que nunca iba a crecer Oye, pero ¿sabes qué? Los más pequeños, ¿cómo me acuerdo de ellos? De José y Juana Hay unas ideas, ¿cómo nos metían en Dios? ¿Qué habrá sido de ellos? Y así se pasaron toda la tarde de y al final su rostro se fue llenando de silencio y de nostalgia. Se los dos borraron silencio porque no querían preocupar al otro, pero se preguntaban cada uno, ¿qué habrá sido de la vida de tantos papás y niños? ¿Dónde estarán? ¿Qué harán? ¿Cómo será su vida? ¿Serán buenas personas y buenos cristianos? ¿Habrá sentido de algo todos sus esfuerzos y privaciones? La dedicación y el entusiasmo. El deseo que de se al Señor de que conocieran su amor y fueran más de felices. Después de unos minutos, oyeron el timbre de la puerta. Samuel A los abuelitos, después de mirarlo con asombro, se dispusieron a abrirlo con de cuidado. Dentro había un trocito de cini muy pequeño, viejo, amarillo. el cual lo recordamos con más totalidad. Amiguitos, hoy Jesús nos recuerda que ascendió al cielo y nunca nos llegará a solos para que podamos llegar a alcanzarlo, debemos vivir como amar como él, anunciar su palabra en nuestro ejemplo y sobre todo compartiendo lo que aprendemos en el catecismo, el quizá como nuestras palabras. porque Va a cambiar a mis a todos los pueblos y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta la próxima, amigos. Bye bye.